...te doy la bienvenida a mi farmacia... ...estamos entrando por la puerta y como puedes ver... ...el interior es bastante amplio... ...de cara al público tenemos los productos... ...que aunque suelen encontrarse en las farmacias... ...no son medicamentos... ...cremas, champús especiales... ...remedios genéricos contra el dolor de cabeza y los resfriados... ...leches y cereales para los bebés... ...los medicamentos los tenemos ordenados y clasificados... ...mediante un complejo sistema informático... ...además... En la farmacia también realizamos recetas magistrales que el médico suele recetar a algunos pacientes en circunstancias especiales. Para este tipo de recetas debemos utilizar las matemáticas en su elaboración para añadir cada componente en su justa medida, ya que en caso contrario podría ser muy perjudicial para el paciente.